¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Sleep Pintora y estoy con Dami Khan. Muy buenas a todos. Y vamos a enseñarles el vídeo que hicimos antes, el que nunca se grabó y que nunca se vio la voz. Y lo vamos a comentar otra vez entre los dos y a reírnos un rato con lo que pasó. Lo que va a ir en la cámara ultra rápida. Entonces vamos a ir un poquito ahí dándole prisa. ¿Quieres comentar Hombre. algo antes, Dami? Pues sinceramente que. Es un combate bastante peculiar, muy gracioso, y bueno, yo solo lo dejo ahí, vamos a ir viéndolo mientras se vaya viendo, obviamente, cómo no. Venga, empezamos entonces. Para empezar, la elección súper difícil, como saben, todos Clefairis. qué difícil <risa> los Clefairis, ¿no? <risa> Dios mío. Sabemos que vamos a Clefairis, que va, que va, para nada tenemos Clefairis. Bueno, bueno. Empiezo yo siempre. <risa> Prioridad. Hombre, como veis, pues Anto empieza a ir con su falso tortazo, que yo me a lo... No, por favor, no me mates. Pero bueno, es algo pi. Pulso... Con mío... el metrónomo, no me acuerdo qué movimiento venía Pulso en brío, bueno, cierto, cierto. Que aquí me quedo yo a lo... En serio, empieza ya a meterme unas galletas interesantes, pero no, no me quito prácticamente nada. Ay, Dios mío. Lo, lo bueno viene ahora, viene ahora. Creo que es ahora. Este es el bueno, este es el bueno. Ah, no, no, no. No, no, es un poquito más adelante, que aquí hacemos, hago yo dos veces retribución, no sé cómo, o sea, ha sido mucha casualidad, uh -huh. pero creo que dentro de, no sé, dos o tres turnitos más o menos. Este, este, este, es, eh, el, <risas> el superataque guapísimo desde de la hostia. Qué bueno, Clifbeiris, qué bueno. Amo ese Clifbeiris. Dios mío. Pistola de agua. Sí, pistola de agua. <risas> Dios mío. Que vamos, que, que cuando, galleta, ¿eh? cuando el Clefairy hizo aquello nos quedamos los dos. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Sí, yo me quedé a lo, yo me quedé a lo ¿Qué coño? O sea, ¿cómo pude hacer un Clefairy eso, compañero? Pero bueno, aquí, aquí poder pasado, mi, aquí me quedé yo a lo... Se quedó un poco mosqueado, dice, uy, que ahora se sube encima el ataque con el poder pasado. No, el ataque no, todas las estadísticas. O sea, pero es que son todas. Y es que ahora punta pie, tío. No, no sé por qué pueden hacer punta pie, no, no, hay, no hay movimiento de tipo... ¿Cómo decirlo? De tipo acero para nada. Pero bueno, metrónomo. Ahora, creo que, bueno, no, en este combate no es en el que hago el cañón ¿no? O fue en el otro, no me acuerdo. No, fue en el otro, fue en el otro. Vale, vale, vale. Es que, no sé, o sea, como son todos cliffhangers, pues como para acordarse Aquí, de que Aquí la caso. super hizo guardia donde nos cambiamos lo, las defensas por la a misma defensa. <ríe> sí, sí, porque prácticamente es lo mismo, ¿no? O sea, son... Tienen la misma estadística. Ya está, así tal cual. Vamos a resumirlo. llueve hojas. Aquí me quedé yo a lo... ¿Qué cojones? ¿Me va a meter una galleta de la buena? Pero no, para nada. Para nada, ¿eh? Para nada, ¿eh? Que va? Para no, nada. No, La verdad es que tu equipo aguantaba ahí bastante. Sí, pero lo mejor ha sido el final, o sea, lo mejor fue el final. <risa> <¿Qué>? <risa> por favor, por favor, eso sí que no se me va a olvidar. Metrónomo, otro metrónomo. Vamos a ver qué puede pasar aquí ahora. Golpe karate, ¿cómo no? Y seducción. La super seducción ahí, todos, todos los playfairies hembra super efectivo y sí, sí hembra y hembra vale anticura mm -hmm. que me, me molestó bastante porque creo que tuve algún que otro ataque de, de cura y que no pude hacer nada ahora lo revisamos y sí, la bueno, anticura oh, dios mío a ver no puede curarse tampoco puede curarse mejor que mejor sí señor a ver rabia que también ataque. nos quedamos ahí y esto qué hace y me dijiste que era que me bajaba los pe... era el doble de pp no lo que gastaba eh, sí, el movimiento Rabia, creo recordar Que me dejó ese Clefairy con poquito petrónomo La, par la parálisis Hombre, ahí bueno, que tuve ahí Creo que era así, a ver Es que, a ver, yo no sé por qué, pero me está yendo un poquito retardado, digamos, con el compartir pantalla Pero da igual, Se te no pasa nada Exactamente Pero bueno, da igual Ya que estamos, pues, vamos a ver Aquí, no, no, este no es el supermomento. El supermomento es un poquito más adelante. Un poquito, sí. solo un poquito más adelante. Creo, creo que es aquí ahora, ¿no? No, no, no. Ahora magnética, que aquí me quedé yo, ¿y esto qué hace? Por favor, dime, ¿qué hace esto? Dime tú, ¿qué hace esto? Pero bueno. Sinceramente fue un combate un poquito largo, podemos decirlo. Sí, y uf, larguísimo. 24, ¿Sí? lo vemos ahí. Minutos. 20... Bueno, minutos no, esto, 24 turnos. Turno. Exactamente. Ahora, ahora es cuando empieza lo guay, creo. No, el que lo hacía era el del medio. Sí, sí, lo hacía el del medio encima No, a ver, el del medio o el de un lateral, yo no me acuerdo Creo que sí que era el del medio, que estaba paralizado Creo que es el de la izquierda, que es el de tu derecha El que mm, lo hacía mm, no, eh. no me acuerdo, no me acuerdo exactamente Vale, aquí el dulce aroma, verdad Así que te bajaba la evasión Y mucho bueno, Ahí, no ahí, ahí, recordé, ahí, vaya, ahí, pero, ahí viene, pero... ahí viene No, uy, Furia dragón. Guerra Umbria, no, no, no Viene, no, oh, no, no, guerra Uy, callo galletas Vamos a ver y es que, como lo estoy viendo un poquito retra eh, retrasado, digamos, el vídeo, pues obviamente mientras tanto yo que se va por el turno 6, a lo mejor yo voy por el turno 5 aún. No, con lo cual pues no, Todavía vamos por el 5. <risas> Hombre, ya, ya, pero por ejemplo, me refiero yo, que a lo mejor un poquito retrasado si sí lo veo. Por ejemplo, ahora mismo está haciendo metrónomo de anulación. O sea, no sé si tú lo estarás viendo aún. El mío está haciendo golpe roca ya. Veo, o sea, un poquito retrasado, pero bueno, da igual. Igualmente se puede, o sea, mientras tú vas viéndolo, pues. Ahora es cuando yo empiezo con bola de hielo, que se quedó ahí estancado en bola de hielo. Sí, yo me quedé a lo... Ah, muy bien. O sea, me hace 20.000 bola de hielo, no. O sea, qué bien, ¿no? Qué bien todo. Qué bien. Al <risa> final creo que me acaba matando el y del medio, creo recordar. La explosión se viene dentro de poco. Aquí es cuando luego hace el otro cliffhier y vuelo. Auto ah, ahora, ahora, ahora, Autodestrucción. Pum, y mío. lo hizo el del medio Lo hizo el del, del medio, sí, medio ¿no? Bueno, hombre, hombre como, como para no querer autodestruirse ¿no? Con poca vida, ya paralizado Pues ya me dirás como para no querer autodestruirse Bueno Muri Y murieron dos tuyos y los míos se quedaron normal Se quedaron tranquilitos sí, sí. Se quedaron ahí a nada, no pasa nada Aquí, de tranqui Dos flamas Aquí, da igual <ríe> Aquí sacamos otros cliffhary. Bueno, saco otros Mejor dicho yo tuve que cambiar ahí. del medio por algo, porque no. No le quedaban pepe. Las, las púas. Que... Las púas. Bola Así hielo. Que sí, sí, que al final bola hielo, pues. Molesto bastante, digamos. Bueno, por no decir mucho, porque me dio una galleta que, vamos, increíble. Ay, ay, ay no sé, qué. Ah, cuando usaste vuelo, pero estaba había gravedad. Exactamente. La fisura, la fisura, es la, la fisura cuando te la te la, te la salta. <risa> que la falla. Que la falla. Digo yo, uy, que este, como me la pegue, me va a destrozar. Como Infierno. Me pegue, me des me va a destrozar. Infierno. Y ahí es cuando te quemo. Sí, me quemas, <risa> ah. no, me, me, sí, sí, me quemaste. aunque no sirvió de mucho, porque quiero recordar que te lo maté al siguiente turno, o algo así, pues, no estoy seguro. Pero bueno. El moflete sí. estático que deje el con paralizado el de la izquierda. Exactamente, o sea, dos parálisis en un combate. o sea en... Sí, en un combate se puede decir. Dios mío. Ahí está el moflete estático. Bueno, obviamente <risa> lo estoy viendo, como ya he dicho, un poquito retrasado. Pero bueno. A ver. Agua dos no, Sinceramente, ahora yo voy a un... Es verdad que ahora es cuando te da a dos clips, Y te baja la velocidad. Puede ser la evasión, algo de pero no estoy seguro. Que bueno. uso perforador y lo, lo esquivas. <ríe> Hombre, mejor, mejor esquivarlo que cualquier otra cosa, ¿sabes? A ver. Ay, el, el efecto este raro que me dejaste ahí dando, dando la vuelta. Y te dije yo que me, cambiaron, que me cambiaste la defensa por el ataque. Ah, sí, exacto. Y después voy y uso un psicoataque, o sea. <ríe> Sí, sí, a lo, venga. Toma ahí, ¿eh? ¿por qué no? ¿Por qué no destrozarte? Ay, Dios mío. Fogonazo, me has usado Fogonazo. Que también me lo usaste en la otra, en el otro, en el otro combate y me mataste sí, entonces, al Kill de, de de la derecha. Exactamente. Hombre, aunque tú también hiciste psicoataque un par de. bueno, un par de veces, sí, un par, obviamente, dos veces, una vez aquí en este combate y otro en el otro. Y la verdad que es <ríe> increíble, te lo juro. A ver. No, pero la verdad es que el Fogonazo fue un poquito, vamos, inútil, digamos, en este instante por el simple hecho del Cliff y e que le dio, ¿no? Y hmm. la bola de hielo, pues, sigue incordiando, y bastante. De hecho, acabo de ver cómo me acaba de dejar ahí a cosa de nada. O sea, creo que en ese momento me dejaba a cosa de 14 PS. Pero... Pues, pues ahí va otra. <risas> sí, sí, sí, sí. Dios mío. Y... Pero es que al final... Y me usaste premonición con el del centro, y me estoy acordando que eso después me, me dolió, me dolió. Hombre, como para no de lo sabe. Hombre, tampoco te quito ahí 20.000 puntos, pero... O sea, 20.000 puntos de salud, peso. Pero bueno. Usaste poder reserva con el del medio, no le quito mucho. Pero bueno. <risa> Un poquillo. Ahora magnética, otro movimiento que no sé qué hace. Mira, te juro que estoy por coger y buscar los movimientos más extraños de Pokémon y hacer una sección en mi canal diciendo... Bueno, dando datos sobre esos movimientos, digamos. Vamos a ver, ahora magnética. Ah, Josh, albor alboroto del de la derecha. ¿Te acuerdas del alboroto? Sí, que, un... que hace unos cuantos y te termina molestando bastante. Sí. Rueda fuego. Y digo, bastante, digo bastante por no decir muchísimo. Eh. Bueno, a ver, esto por aquí fuera. A ver... A mí se me está pillando bastante, con lo cual. Mi Clefairy usando cabezazo en ahí contra el del medio tuyo, pero no lo mata, lo deja poquito de, poquito de vida. Sí, el cabezazo sena, ahora que me ha cubierto. Usaste después bomba ignea. Que nos quedamos. Dios <ríe> afecta a todos. Sí, ¿no? a lo... <ríe> y fue una buena galleta lo que dio, la verdad. Te mataste al tuyo del medio. <ríe> y el mío me dejaste uno. La, que... la mala suerte, ¿no? Uno quemado. Mi mala, mi mala suerte, mi mala suerte, hombre. Después usa no? Psicocambio, que falló. ¿Para variar? <risa> hoja afilada usa. Y encima ¿para lo más mm. <risa> Hoja afilada, que siquiera fue un movimiento, para decirlo, porque fue un, un rocecillo ahí, ¿no? Con una hoja de un árbol, pero bueno. Vamos a ver. Danza Lunar por segunda sí, vez, sí. yo con los míos. ¡Yuh! <risa> Mis Qué bien, ¿no? Qué bien. Otro, otro suicida. Mis, mis Clefairy son. Hizo... Los más mejores. Uf. Ahora por yo decir los más mejores, yo sinceramente. Eh, no, sé, no sé si viene al caso. Bueno, no viene al caso, mejor dicho. Pero tengo una maldita, profes... bueno, tenía una maldita profesora de lengua que decía más mejor. No sé, yo creo que. No, eso está mal. No de... Pues yo creo que no debería ser profesora de lengua. ¿eh? Yo no por nada. Se acaba de morir otro Clefairy mío. Otro Clefairy menos. Por Dios está al borde vamos a la albordado. estamos ya a la mitad de, de, de, de la gestión ya y hombre ahí va, ahí va. Y la verdad que que como vemos está bastante tenso digamos el ambiente no cambio fuerza vamos que para <risa> nada nos sirve cambio de un compadre bueno, triple a uno esto. doble sí <risa> sí sí sí finalmente tiro fuego eso me hizo pupita no mucho pero me hizo pupita y bueno Usaste de dragón Uy, qué pena Los de hadas no, no, sufrí, no sufren Obviamente. nada no, no le hacen ni cosquilla Golpe bis yo Claro, tú me haces uno de dragón, pues yo te hago uno de dragón Para estar más o menos equiparado Hombre, equilibrado, ¿no? Hay que equilibrarlo Ahí Dios uso mío, buena base Contra el tuyo y se quedó aguantándolo El tío A 3-4 veces creo que fue, no estoy seguro y la verdad que perfectísimo. Y después me, vas la y verdad. me a un hidrocañón. Y, y se fue a dormir. Es que los, los... Aunque lo único malo uno a partir, a partir de aquí. Y es Ajá. lo mejor de todo. Me quedé con uno. Esta es la parte guay, está la parte guay. Y quedan... Sí, sí, sí, sí, Uf, sí. Pues quedan siete, a ver, siete, ocho, ocho turnos quedan. Y se dan esa lluvia, súper eficaz. Sí, sí, la verdad es que vuelve a hacerlo de nuevo, ojo, ojo al dato, que viene ahora otra danza lluvia. Cambiaste al cliff uh, para el medio porque no tenía más, más metrónomo. Más PP, sí, o sea, no tenía más PP. Bloqueo para nada porque igualmente no podía escapar, no tenía más cliff fairy. no sé uh -huh. qué hacer, la verdad. Ah, ya lo estás viendo entonces bien, ya no tiene as. Exactamente. Vale. El as oculto, as oculto, que dijiste que era as metido detrás de un arbusto. ¡Ay, <risa> verdad, qué épico! <risa> <risa> as <¿Cuál>? oculto. <risa> A lo que coño, por favor, Dios mío Vamos a buscar también qué, qué hace, hace oculto. Venganza, empezaste a usar venganza ahí para vengarte de mí sí, Aunque no sirvió de nada igualmente, ¿sabes? Pero bueno Baja, ahí empecé yo con el a control ver. Es súper sí, bonito, qué Que digo yo, ataque. Dios mío Hombre, más que, más que un ataque, es como decirlo, para quietarte, que obviamente lo tiene... Nuestro chierneas. queridísimo amido, am, amigo, amigo, no, no amigo, amigo, sí, Cherneas, o Cherneas, o como le digáis. Pero bueno, igualmente, ¿qué es un cheto? ¿Es un cheto? Es un cheto. As Oculto, ¿qué hace As Oculto? Diría el chiste otra aumenta? vez, pero... As <risa> <risa> eh, Oculto es un movimiento que aumenta su potencia a medida que quedan menos PP. Vale. El mío está hasta ¿What? el tope. Danza lluvia otra vez, súper efectivo ahí. Muy, pero que muy efectivo, eh, ojo. Con la, ojo con, con la lluvia puesta, dice: Pues vamos a bailar aquí debajo de ojo la lluvia, ahí. Singing in the Rain. Hombre, el movimiento. <ríe> Singing in the Rain. <ríe> es una película. Dios mío. Bueno, sí, era una película, ¿no? Sí. Es que la vi el año pasado. La vi el año pasado en música no la puso el profe y eso, pero. En Aspora me baja la velocidad, es, ¿cómo no? Es una película más, más de mis tiempos que de los tuyos, eh. <ríe> Hombre. Pero es que no la puso el profe y obviamente tenemos que tragarnos la película. Y nada. Que la verdad es que finalmente me hizo. me hizo gracia, digamos. Vas tú bueno. y te recuperas con sol matinal. Todo chulo ahí. Pero para nada, para nada, para nada, para nada. Porque nada, yo creo que <ríe> el hueso palo digo, bueno, bien, aquí un hueso palo, bueno, bueno. Vamos, vamos a cambiar, ya vamos a cambiar mejor dicho. Vamos a hacer. Que esto se acabe ya, ¿no? Pero. Nada, quedan tres turnos aún. Empiezo yo con el pin misil y a ti creo que recordar que ya no te quedaba más mientrónomo no con el del, del medio. Entonces utilizaste copión o algo así. Sí, copión, porque no me quedaba para hacer nada más. Y entonces me hiciste un patada giro que falló. Y lo copió, <risa> Pero con lo el, copió el otro del no. Medio. Lo copió el del medio, como no. Ay, mi pobre sí, es que fei. Me mete una buena galleta. <risa> me mete una buena galleta, la verdad, pero. No, no, no cogí el otro un boss, un, sino una galleta decente. Pero igualmente para lo que queda ya, somnífero, que aquí me quedé yo los no, por favor, no me duermas en este momento. Pero nada. Ya va quedando medio para el final tan ahí. épico que utilizo un batido, me lo veo ahí. Un danonino. Sí, sí, sí, sí. <risa> <risa> danonino. Dios mío. Leche eché mi Jack de toda la vida. Venga, ya mi ya, ya te tiene que pagar eh. ah, esto. Super guay. Ya, mí, ya no me quedaba más metrónomo, vale, entonces ya utilicé yo también no. el copión. <ríe> <ríe> Hago ya espacio raro. Ahora, otro espacio raro, cómo no, compañero. Dios mío. Y luego pues él vuelve el a ser espacio épico, raro. El final épico, el final épico. Esto es lo mejor del combate, el final, obviamente. Que bueno, si habéis visto el otro, pues ver, obviamente ya sabréis cómo acaba esto, ¿no? Yo no quiero decir nada, pero. Ay. <risa> es que Dios mío, mirar esto, mirar esto. Es la segunda Boom. explosión. La segunda explosión del, y yo del combate de eh. Y encima <risa> lo aguanta, o sea, lo aguanta de sobra. Y yo me cargo a mi otro Cliffady, se suicida. El Cliffady que hace la, la explosión y nada. Y gana el combate, aunque me queda haciendo. Muy bien. Fue Gracioso y el combate no me van a decir que, que no era buenísimo, estaba genial. Pues. Hombre, demasiado gracioso, digamos. <risa> Por eso, es que tenía que volverlo a comentar a, con, con Dami Khan y aprovechar este momento. Pues bueno, vamos a irnos despidiendo porque de estos combates habrá muchos más y con otras, con otras personas. Dami, ¿quieres decir algo? A ver, pues sinceramente que como dije ya, creo en el vídeo anterior sí. que os haya gustado el combate. Si queréis más combates así, digamos. Eh, metrónomo o monotype o lo que sea, pedir Solanto, que seguramente estará encantado y, y nada más que decir. Pues bueno, yo también comentarles nuevamente que vayan al canal de DamiCam, se suscriban a sus canales y denle like y por supuesto hay otro vídeo más de monotype que lo tiene él en exclusiva, de, que, en, lo que, en el que yo le, le ayudo. Así que a darle like a este vídeo, a ese vídeo también. Y bueno, por supuesto, si te ha gustado este... este Siempre digo este canal, no sé qué me pasa. Este vídeo, pues dale like y... y suscríbete a mi canal. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao.